Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente, se você estiver assistindo depois, a gente está começando mais um perfil latino hoje com Gustavo Álvarez, que está aqui conosco. Vamos conversar sobre a performance no México novamente. Mais um convidado mexicano, por coincidência, mais um mexicano que vierá nos visitar é, nesse programa que é talvez o primeiro programa de entrevistas do YouTube em Portunhol, não sei se existem outros, mas o Portunhol é só do lado de cá, porque naturalmente Gustavo é, fala em espanhol. A gente vai é, lembrar a vocês, porque estamos reestreando da vinheta do Perfô latino e começamos em seguida. Bueno, ahora ya puedo empezar también a hablar en español o en portugués. Eh, eh, sabido de siempre. Bueno, que este es un eh, proyecto de, del Centro de Cultura, Lenguajes y Tecnologías de la Universidad Federal de Recóncalo de Bahía, UFIB, donde trabajo yo. Acá está la versión en español. Y lembrar también a vosotros que este es un programa de una vez por mes, ¿no? todo los el jueves, el, el último jueves del, del mes, eh, a las 15 horas. En verdad, en este caso, en este eh, mes, está un poco diferente, porque el último jueves sería el 31, pero a veces esto cambia también, entonces, eh, a veces cambio para el... El último, el penúltimo, pero siempre eh, una vez por mes, seguro, en la segunda quincena del mes, hacemos el perfolachino. Gustavo, mucho gusto de, de te recibir acá, es un placer. Eh, y claro, eh, voy a empezar te preguntando sobre unas cosas que están, en, por así decir, en la esencia de tu trabajo performancear o morir, entonces este, me agrada muchísimo porque para mí uh, no hay posibilidad de morir en performance, sino que la performance es la expresión de la vida, pero quería que empezase por hablar esto, cómo viviste eh, en la performance hasta ahora. ¿Qué tal Lucio, cómo estás? Pues un gusto estar aquí en Perfolatino y pues gracias por la invitación Lucio, un abrazo hasta allá. Pues, eh, la verdad es que siempre he vivido la performance con mucha intensidad. Eh, creo que llegó a mí en un momento en el cual estaba como ansioso de decir muchas cosas y que realmente me debatía en eso, ¿no? En, en, en vida o muerte, ¿no? En, en la posibilidad de no encontrar un canal discursivo para, para, para sacar lo que sentía. Y en ese momento llegó así como, como un relámpago <ríe> punzante a mí el, el performance y, y, me, y, y me salvó, me salvó realmente este, de muchas situaciones y desde ahí casi 16, 17 años estoy por cumplir eh, como, como el primer performance que hice en la vía pública en la Ciudad de México, eh, pues fue algo eh, totalmente avasallador en mi vida, tanto así que cuando lo descubrí, este, comencé a salir a, a las calles de la Ciudad de México, Uh, hice muchas acciones en, en el metro, ¿no? Así solo, este, con las ganas de hacer acción, iba mucho al, al centro de la Ciudad de México. Recuerdo acciones en enfrente del Palacio de Bellas Artes, eh, muy cerca en el Museo Nacional, como sí. encontrando también esa complicidad con, con, el, con la fuerza vital de la ciudad, ¿no? Esto es muy interesante que estés a hablar, que, o sea, empezaste con, ya con las performances callejeras, ¿no? Entonces, ya empezaste en una de las cosas más difíciles, en mi opinión, que es la performance callejera. Hay que decir que en México hay uh, mucho más performance en un sentido amplio, no solo de arte de performance, en todo, en todo el centro de la ciudad, incluso en el metro, en donde he visto muchas personas a vender cosas en el metro, que no es legal, pero todavía las personas por la sobrevivencia tienen que hacerlo. Y fue de esta forma que con, conocí incluso las mochilas que cargan con, que venden los con CDs bocina. en el metro con, con, con bocinas, sí. Que es una cosa que todavía nosotros acá no conocemos. Eh, nos quedamos fascinados con esta técnica de se transformar en sí mismo en nombre eh, en nombre sonido, ¿no? que muchos eh, que los venden son personas ciegas que tienen un niño junto y que lo, lo ayuda para, para hacer la comercialización de los CDs. Entonces, es una cosa Correcto. muy seria este de, de la performance en, en las calles. Eh, bueno, Gustavo, es un caso de este que... Eh, ¿Cómo tú descubriste? ¿Fue a través del arte? ¿Fue a través de irse al, al exterior a ver otras performances como me ha dicho una vez que a verlo? ¿Cómo fue? Claro, eh, fíjate en, en mí, eh, yo estudiaba antropología por ahí del uh -huh. 90 y eh, no sé, eh, tal vez eh, antes del 90, 90 y había un, una serie de amigos y amigas que comenzaban a hablar de la instalación, comenzaban a hablar de, del performance, ¿no? Y recuerdo que me, que me mostraron una, un folleto ¿no? de, de, de artistas de performance y supe que ahí que quería hacer performance, ¿no? Realmente fue algo así como de, de epifanía, vamos, ¿no? Que muchas veces vivimos y de ahí, de ahí quise seguir adentrándome, de ahí llegué al, al museo eh, en la UNAM Ahí hubo sí. unas pequeñas charlas de, de, de performance y pues súper bueno porque cada vez este, se fue ampliando más el, el, el cuerpo de, de lo que era solamente la punta del iceberg en un primer momento en, en aquel fanzine y revista que vino y de ahí pues eh, comenzó un, una especie de mezcla también entre entre mi formación antropológica y, y, y, y el performance, ¿no? Entonces, ese fue como, como, el, como el momento de, de descubrirlo. Realmente no entré por, por, por, por el arte, ¿no? Este, eh, pero pues luego, claro que, que claro. habría que leer más, revisar más, documentarse sí, sí. más, y pues soy totalmente, este, pues autodidacta, ¿no? En, en esa situación. Entonces, muy... eh, así fue. Este, este es muy, interés, muy interesante porque esto también pasó en Brasil, sino que fue eh, en los años 90 todavía no estaban tan eh, evidente la performance tan, tan clara en el, el, en el contexto del arte de los años 90 en Brasil. Todavía en el siglo XXI, más para allá, por el fin del siglo XX. 99 2000, 2001, entonces hubo la gran explosión que llamo yo, la explosión de la performance en, en Brasil, pero todavía ya es, existía acá Renato Cohen que en 1989 ya tenía, tenía hecho, estaba en la academia y ya tenía hecho el libro performance como lenguaje, e incluso también ha hecho la traducción de arte de performance de George Klusberg que incluso ha venido al Brasil en los años 80. Entonces, este, esta movida de performance en Brasil se pasó muchas veces en los años 80, y no exactamente en los años 90 como vosotros, que es una época ahora que yo sé para, para el performance en México con excesa y todo eso. Eh, había un profesor que, incluso cuando estuve en los años, en comienzos de los años, de los años 10 en RIAP, en, en Quebec, había eh, el profesor Víctor, ¿cómo Victor se llamaba? Muñoz. No, no Víctor Muñoz, creo, no sé, puede ser, era un nombre más viejo, era un profesor mm. ya, eh, que era como decir el. el, el el maestro más antiguo, que también hace era de, de la misma generación de Valentín Torrens mm, de la misma mm, generación, claro. bueno, claro, más joven que, que Jan Switschinski, pero de la misma generación de Richard Martel, de todo eso, ¿no? Claro. Este, ella, la, el grupo que se fue a Quebec tenía él como el más viejo del grupo. Entonces, imagino que tú tengas eh, contacto en una en esta época que describiste con profesores como este. ¿no? Como sí, Hitler, eh. fíjate que fue muy curioso porque justamente, y ahorita aprovecho para dar la precisión, yo estudié Antropología del 96 al 2000 en la Escuela Nacional sí. de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Y fue en esa, fue digamos a finales de los noventas, ¿no? Cuando yo descubro por primera vez la cuestión del performance, pero fue hasta los 2000 cuando yo empiezo a hacer performance, ¿no? 2002, 2003. Entonces realmente toda esta eh, generación, ¿no? De los noventas, ¿no? Como Víctor Muñoz, Silvia Santamarina, eh, Lorena Wolfer que venían ahí, Guillermo Santamarina, que venían, Curtix, ¿no? Eh, bueno, muchísimos, ¿no? Están en, en, bueno. esa, en esa generación. Yo empecé realmente en, en los 2000, pero re, tenía como esa eh, imagen clavada en mi mente desde, desde mediados de los noventas, ¿no? Entonces, realmente en la UNAM fue algo muy curioso porque recuerdo que abrieron ese laboratorio, ese taller de performance, y no era realmente un artista quien le impartió, era una mujer, sino que realmente era eh, una muy joven, ¿no? Eh, que al igual que el grupo estamos interesados en performance, ¿no? Entonces, realmente fue algo muy curioso porque como que descubrimos a la par en, haciendo, ¿no? Eh, como a, a, en la labor creativa, el performance. Sí. Y, y realmente donde, donde yo comencé a hacer fue en la Escuela Nacional de Antropología cuando me encontraba ahí, 96, 2000, y, y como te mencionaba, pues en las calles de, de la Ciudad de México, ¿no? Ahí realmente dije esto es esto es lo que quiero mm, qué bueno eh, díjeme dígame después de este bueno eh, a, había yo cuando estuvo por por la también en este riap eh, eh, de 2010 creo 2011 eh, ha venido la congelada de uva que también claro. creo que es un poco como de esta generación bueno, esta es una historia fantástica porque la congelada ya la, la conocía desde 2009, cuando estuvo en el Instituto Hemisférico, mm, que ha hecho claro. una performance con, bueno, era una cena académica, era una, en, en Bogotá, en, en la Universidad uh, Autónoma, eh, en uno de aquellos salones maravillosos que tienen ellos, eh, estaba ella con... En la mesa una mesa convencional y de repente se salió de la mesa subió en la en, en la mesa y eh, llamó a una otra mujer que se abrazaron las dos y eh, empezó a hablar por, por la boca de la otra mujer entonces esto ya era una sorpresa que pues claro. este fue para que tengas una idea fue el año de tania bruguera cuando eso sí. La famosa performance con cocaína, todo eso. Sí, me Entonces, tocó estar ahí, que... no coincidimos, pero ahí, ahí estuvimos. Ah, sí, tú estabas sí. Allá, allá también. Bueno, y, y tengo esta curiosidad porque eh, ella misma, la congelada, no me ha hablado de, de los comienzos, solo que solo sabía que ella era originalmente una presentadora de televisión pero tenía curiosidad de saber esto, ¿fue al mismo tiempo en esta época, en los años 90, este tránsito de, de la congelada en dirección a, a, a, a la performance? Eh, yo creo que, digamos, Rocío, sin, eh, me puedo equivocar, pero creo que tiene sus antecedentes, a, eh, antes de, de, de, o sea, como, no, o sea, empezó como eh, presentador así, pero después comenzó a hacer eh, acciones, ¿no? A lo mejor mucho, a veces en el terreno del, del underground, hasta que de repente se empieza con el exterés en ah, los bueno. ventas a visibilizar esta, esta cuestión del performance, ¿no? Entonces, creo que por, por ahí va más o menos en fechas. Cuando ya es el hemisférico, eh, pues Rocío ya, ya llevaba eh, un, un, un trecho andado, ¿no? Este Súper eh, trayectoria ya en ese hemisférico que hablas en Bogotá con con la acción de Tania Bruguera inolvidable ahí en la universidad, este, pasando coca sí. y esnifeando y todo lo que suscitó. Eh, ¿Tú estabas en esta acción de Tania o no? Eh, no, a mí me tocó participar en la performance callejera, justamente, este, ah, bueno. por toda la Bolívar, ¿no? Llevaba un tambor y uh -huh. e iba en, en, en las calles, ¿no? En los pasos peatonales. Esa fue donde me tocó accionar por parte del hemisférico en los performance uh -huh. de calle, ¿no? Y fue una... Eh, desde donde fue la sede hasta Plaza Bolívar, ahí se terminó la acción en, en este recorrido, por así decirlo, en varias sí. etapas, ¿no? Que es otra, otra, eh, otro país, otra ciudad que también es muy importante esta cuestión de, de, de la performance callejera. Me, me hago muy contente de, de hablar contigo sobre esto porque esto es una... Ya hablé esto en otras veces acá en en, en, en otros, otras, otros videos... Eh, la performance callejera una, es una de las más importantes cosas de América Latina que hace una diferencia por nosotros. Bueno, entonces, eh, ya un poco más próximo, porque esto fue 2009, ya estabas eh, eh, haciendo regularmente la performance, eh, tú fuiste a Bogotá, entonces eh, continuaste en la performance callejera. ¿Y cómo te tocó eh, empezar...? a utilizar también las medias eh, sociales todo eso por ejemplo eh, Gustavo tiene eh, este perfil de Facebook en donde también en este perfil él tiene algunos de los vídeos muy interesantes eh, en qué entrevista acá no aparecen pero cuando clicas eh, puede ver eh, las entrevistas ¿no? Incluso la mía entrevista. Eh, o sea, tiene una serie de entrevistas muy interesantes sobre performance que ha hecho con mucha gente buena, ¿no? eh, que recomiendo. Entonces, y también tiene este blog, ¿no? que es un recorrido de su vida también y de la producción de performance siempre en esta... Pero hay también algunas performances que, nos, que son, por ejemplo, en, en lugares cerrados, pero que tienen esta abordaje eh, eh, que viene de la calle. Habla un poco sobre esto. ¿Cómo sí. se pasó esto? Sí, claro, Lucio. Fíjate que yo siempre que, que doy un laboratorio de performance o una charla, Siempre planteo y comento que realmente yo nací en, en, en la calle haciendo performance, ¿no? Y que realmente esa transición, ¿no?, hacia un espacio más controlado, ¿no?, hacia un espacio más galerístico, museístico, realmente fue un descubrir eh, esos espacios, no, la posibilidad de tener una luz, no, la posibilidad de, de, de jugar incluso con el video, porque para mí realmente eso en los inicios pues no existía, no era realmente mi cuerpo en la calle con los otros cuerpos eh, sí, sí. interactuando. Ajá, pero, y, y fue una transición, no, no, no quiero decir difícil, pero sí eh, curiosa, ¿no? Porque realmente eh, cuando me empezaron a invitar a festivales, ¿no? Cuando comencé a, a ver que también había, existía esta posibilidad de un espacio más controlado, eh, pues para mí también fue increíble porque había recursos técnicos e este, incluso discursivos, que pues eran posibles solamente en ese tipo de lugares, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un salto en un primer momento abrupto, pero después también mm. lo disfruté bastante, ¿no? Y ahora eh, los dos espacios me encantan, ¿no? O sea, cada que tengo oportunidad un espacio cerrado, lo hago, cada vez que, que me invitan a accionar en calle, lo hago. Realmente eh, me, me conecta mucho eh, las dos formas. La calle, sin lugar a dudas, me, me, me conecta esta posibilidad de estar en interacción constante con la gente, ¿no? Y en la galería me, me, me emociona mucho también estos otros recursos y también crear una atmósfera que, como bien dices, a veces termina siendo callejera, ¿no? Muy rústica, muy ríspida, muy, este, muy, <ríe> sí, muy, muy cruda sí, sí. a veces, ¿no? Sí, acá, por ejemplo, en este ejemplo que está en eh, Exteresa, que por final en la época que estábamos allá eh, había unos problemas con las luces que estaban muy no había eh, presupuesto entonces las luces estaban malas eh, pero todavía siempre lográbamos algo interesante si es inesquecible esto eh, en esta performance hay un componente también uh, al, al par que la cuestión de la de la calle, pero también hay la cuestión indígena, empezando por el nombre, Shukuruame. Eh, ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Porque, eh, solo para decir una cosa más, eh, la presencia indígena en México es una, una cosa muy fuerte que se siente nosotros que venimos también de otros países en que hubo un exterminio. Y, y sigue aconteciendo un exterminio de los indígenas, esto es muy fuerte. Cuando llegamos y vemos los indígenas en el metro, en la calle, en todos los lugares, el sangre indígena en los rostros, en el pueblo. Entonces quería que hablase un poco de esto también, que me parece sí. que existe en este trabajo, pero no sé explicar sí. exactamente cómo. Claro, Lucio Mira, hay, hay bueno, algo, algo que que influye en este trabajo es mi formación como antropólogo. Eh, sí. hubo, hubo varias situaciones y trabajos en campo en, en, en, en diferentes partes con población indígena, en la cual reflexionamos acerca de esta cuestión de, de pues, colonialista ¿no? eh, que tiene el antropólogo de acercarse a, a los grupos, ¿no? siempre en esta supremacía de tener la voz, de hablar sobre ellos, y realmente este, yo quedé un poco decepcionado con el trabajo de campo porque observaba que era mucho este extraccionismo de voy, obtengo información, sí. nunca vuelvo, no este, edito una tesis o un trabajo de investigación y nunca lo muestro, no doy créditos a, a mis informantes o a la gente que me ayudó y creó todo esto. Entonces, en ese momento yo estaba como un poco decepcionado de la, de la antropología en esos trabajos de campo. Y siempre tuve la intención de, de ir eh, con los rarámuris, ¿no? Este, es algo que llegó, eh, es, es un grupo que está al norte de México, especialmente en la sierra, eh, en la sierra de, del, del, bueno, el cañón del, del cobre, ¿no? Que sí, o Sierra Tarahumara. Entonces, hicimos una instancia ahí, mi esposa y yo, ella es psicóloga infantil y yo soy, bueno, antropólogo, y es, empezamos a estar conviviendo en un grupo en un internado indígena de niños y niñas rarámuris, ¿no? Un poco también en, en este choque cultural... Y Shukuruame es una figura de de, de, de, Ramuri, de la cultura de Ramuri, que es este eh, eh, brujo, ¿no? pero es, el, es, es este eh, brujo eh, malo, no que, que de alguna u otra manera quiere plantear eh, la, la posibilidad de no hacer las cosas como Nora, o Noruame, el, el, el, el dios, eh, la deidad, eh, indígena lo plantea, ¿no? Entonces, eh, después de ese, de ese tiempo de estar en la Sierra Tarahumara eh, y de mi convivio, ¿no?, con, con, con, con los Ramuris, es como nace esta cuestión de Chukurame, porque cuando yo vuelvo, después de estar dos años en la Sierra Tarahumara, a, hacia el, en el mundo pues, citadino, occidental, o como le podamos llamar, hubo otro choque eh, cultural de vuelta, ¿no?, donde de alguna manera yo también eh, adquirí un bueno, eh, no bueno, era como mal visto, ¿no? Entonces, el chabochi, este, que es el extranjero, el de fuera, pues a veces se convierte sí. en este shukuruame que va a estas tierras, las roba, las expropia, este, sí, sí. demás, ¿no? Entonces, es, esta pieza hace referencia a este shukuruame, que no somos más que esta sociedad que llega hacia muchas eh, partes de México, y compra las tierras para, para explotar minas, ¿no?, o, o para simplemente hacer eh, infraestructura urbana, y era esa referencia, ¿no?, entonces retomo algunas, eh, como esta que veías del penacho, que ellos durante la semana eh, santan, nazan, eh, danzan con esta especie de penachos, un poco, este, mm en esta posibilidad de intervenir en el cosmos y de lograr un, un cambio hacia el futuro, ¿no? Entonces, era una especie eh, de, de asumir mi papel también como, como chavo chino, como este shukuruame, ¿no? Y que de alguna u otra manera también buscaba expiarlo hacia allá, ¿no? Entonces, es específico, este es un, un performance que se hace en una muestra nacional de performance y que de alguna u otra manera yo iba saliendo o tenía poco de salir de Norogachi y tenía en mi mente como, como esta, eh, esta posibilidad de, de, pues de edad ¿no? De una manera diferente, vamos, ¿no? Es, es, es por ahí, Lucio. Eh, eh, ¿Cómo tú respondería por ejemplo, para nosotros que somos eh, mucho más, ¿cómo se llama extranjero? Eh, en esta que, que hablaste, el nombre del ah, eh, Para nosotros que somos mucho más Chabotchi que, que tú mismo, uh, ¿cómo, cómo, cómo se, se pone esta cuestión, por ejemplo? Porque yo veo, por ejemplo, en, esta, en este momento que estamos viendo ahora, algo que hizo una referencia a, a la señora de Guadalupe, al mismo tiempo que tiene un encuadramiento que sugiere una cosa que tiene que ver con el arte occidental, ¿no? Eh, eh, eh, eh, ¿Cómo? Eh, porque eh, todo lo que hablaste es mucho referenciado a una situación que, tal vez para los mexicanos, incluso aquellos que conocen, conocen no el mexicano común, pero lo que conoce un poco más de su propia cultura. Es más claro, pero me pregunto cómo sería esto, eh, cómo responderías a la acusación de hacer una cosa que sería demasiado regional, por así decir, que lo que te pregunto también es cómo, cómo lidas con estas cuestiones en términos universales, ¿no? Claro. No sé si sí. comprende. Sí, no, súper interesante. Eh, mira, yo, yo confío en, um, en, lo, en lo siguiente, ¿no? Creo que eh, la performance tiene como esta posibilidad, ¿no? De A través de ir generando la acción, una experiencia, ¿no? Y hacer cómplices a las personas que están viviendo esa experiencia de un momento sí. único en el cual... Tal vez no haya este, este background de, de, en específico de, de la cuestión indígena, pero que sí hay como esta cuestión de energía, de fuerza, de ir tejiendo las acciones. Y creo que ahí es cuando, el, el, en, en lo que me preguntas, no observo tanto como una, eh, un distanciamiento, eh, porque... Eh, por ejemplo, una acción muy similar la presenté en, en Suecia, en Gothenburg, en, en un, en un, como en este espacio también extranjero, extranjero de México, ¿no? Por así decirlo, un poco lo que decías. Y lo que yo me di cuenta es que, y en general creo que la performance tiene esa posibilidad, ¿no? De, de, de transmitir a nivel energía, anime, a, a nivel este, experiencia, ¿no? que a lo mejor habrá mm. cosas que no, no se puedan leer del todo, ¿no? Como esta cuestión que hago de recortarle el rostro a la, a la Virgen de Guadalupe y poner eh, la máscara de Anónimos o, o mi, o acá, mi rostro, todo ¿no? Acá. Que, que, mm. Ajá, que de alguna manera es también en ese momento, pues, esta cuestión del sincretismo mexicano, pero también de este sincretismo global, ¿no? De alguna u otra sí, sí. manera que se, nos mezclamos, ¿no? Entonces, creo que a veces sí hay objetos que utilizo, ¿no? Que son muy endémicos de, de México, ¿no? In, incluso este, no muy comunes, pero que siento que también tienen una resonancia plástica, este, visual, eh, eh, eh, sí, y que también eso resuena y ayuda a generar como un contexto, ¿no? Utilizo mucho la Hubo un tiempo que utilizaba muchas máscaras de, de luchadores mexicanos. Eh, esto quería hablar sobre esto, justo sobre los luchadores mexicanos, porque esto es una de las cosas que, bueno, sabes que existe esta pensadora Kusikanki que habla sobre eh, eh, eh, lo, lo, los procedimientos, lo, los, las acciones chichi, ¿no? Entonces, eh, creo que a veces en tu trabajo me suena esto, un poco que Kuisekanki habla del chichi, ¿no? Este, como se si fuera un kitsch en otra, en otra, en otro código de referencia, porque el kitsch es, por veces incluso racista, y, y la idea del kitsch. Y en ese caso, creo que más este, esta idea del chichi, porque, por ejemplo, me pregunté, por eso que te pregunté, por ejemplo, ¿cómo es la imagen de, de la máscara de lucha libre en Suiza, por ejemplo, eh, o en Venecia. Es clar, está claro que todo el público lo conoce las máscaras eh, de lucha libre, pero ¿cómo se da este deslocamiento? ¿Por qué no estás allí a ver el luchador de lucha libre? Pero hay mucho de lucha libre en tu trabajo también. Entonces, esto... Eh, es, es esta ambigüedad que me interesa también ¿no? sí ¿Qué? sí no, sí te entiendo es, esta cuestión de la lucha libre eh, y, y también es pues un referente en la cultura popular mexicana y que en, mi es, en, en, en esencia para mí es esta lucha entre bien y mal pero sobre todo este luchador de la vida de, de, de, de, uh -huh. de, de, de la, del barrio, ¿no? de la cultura popular mexicana que se enfrenta a, a muchas, a mucha mierda, vamos, ¿no? Para salir pues avante, ¿no? Entonces, para mí la importancia de, de, de, la, de la máscara y que la utilicé durante algún tiempo, era precisamente eh, retomar esta posibilidad de, de, de, de ir, ¿no? De, de contrarrestar, de, de fortificar esta posibilidad de, de rompimiento, ¿no? O sea, de rompimiento. Con quienes, eh, con, con aquellas personas que de alguna u otra manera ven en la lucha libre como solamente un espectáculo, ¿no? Yo creo que sí. eh, yo creo que la lucha libre, eh, por lo menos así la, la en ese momento la vivía y aún lo creo, pues es es todo este espacio ritual en el cual el pueblo eh, de México específicamente un sector se encuentra. Y vive eh, ahí este, la, la realidad, la vida misma, ¿no? En, en, entre, le, entre la lucha de los rudos contra los técnicos, ¿no? De, de, los, de los buenos contra los malos. Entonces, la lucha libre realmente para mí eh, retoma mucho de la esencia de, de México, ¿no? Esa constante lucha contra los gobiernos, contra la crisis uh -huh. permanente contra las devaluaciones del peso, contra el narcotráfico, contra, contra la injusticia, contra la pobreza, ¿no? Y, y creo y considero que, que lejos de la espectacularización, que si bien es un negocio de la lucha libre, creo que hay un antecedente ahí que nos identifica a los mexicanos y que en otros países, se, yo lo que alcanzo a leer es que se lee como esta este cuerpo, o oh, este, esto que no soy, ¿no? O oh, esto que puedo uh -huh. ser, como esta ambivalencia que, que, que, que es muy de, de América, de la máscara, ¿no? A lo mejor en Europa sí, sí. No, no, no, no se vive tanto así, pero en América sí, pues somos muy acidos a esto, a, a qué oculta la máscara o qué devela, ¿no? Entonces también fue un, un objeto, un fetiche muy importante en, en mis acciones durante algún tiempo. Esto que hablas de, de espectáculo y de lucha libre es muy importante. Una de las cosas que querimos, quisimos muchísimo hacer y cuando nos fuimos al México fue asistir a una lucha y tuvimos la suerte de poder asistir todos en momentos diferentes por todo el grupo brasileño tuvo la oportunidad de ver. Eh, me quedó muy claro esto que hablas ahora y eh, me acuerdo que he visto en youtube pero no sé no no fue en youtube fue en un canal de streaming no me acuerdo ahora uh, un film un documentario sobre una de estas luchas libres de, de este palacio de lucha libre que se quedaba en un lugar muy difícil muy periférico de méxico de la ciudad de méxico creo era una, y, y todo lo que hablase de lucha, la lucha empezaba ya por tener este espacio y poder hacer las acciones de lucha libre para poder recibir a las personas, para que tengan una diversión, por lo mínimo, ¿no? Y que es en realidad, y eso quedaba muy claro, mucho más do que solo el entretenimiento, era la propia vida de las personas que estaban allí. Incluso de la creación de los personajes y todo eso tiene que ver con las bios de, de las personas que son, están involucradas en este, en este proceso. Entonces, eh, lo que hablaste es muy importante porque nos da una oportunidad de comprender por qué la performance está muy vieja de espectáculo y eh, mucho más próxima de una expresión bueno, expresión no sería el término, pero de una eh, extroversión de la propia experiencia, ¿no? Entonces esto es eh, eh, pasa por arriba de toda la idea de espectáculo, e incluso en este sentido, que me ha dejado muy contento de oír, porque eh, en este sentido eh, recusamos como un gesto decolonial recusamos la idea de espectáculo para eh, explicar eh, teatralmente aquello que en verdad es una experiencia nuestra. Tú sabes que Lucha Libre también existió en Brasil durante un cierto tiempo, muy fuerte, era una, una bueno, en Brasil todo pasa muchísimo por la tele, por la televisión, entonces era una había los ídolos, exacto como en México, pero menos la cuestión de la máscara, no tengo algunas máscaras que las compré en México, uh, uh, uh, menos por por la máscara, no, pero todavía había había algunos que eran mascarados y había los otros que eran los héroes, por así decir, uh -huh, no tenía uh -huh. máscaras, pero uh, eh, la mayoría de, de, los, de los... había una incluso que era sensacional, las nuevas generaciones no saben esto, que era la mumia, que mm. era un luchador que estaba vestido todo de mumia, mm -hmm. no mm -hmm. que venía del Egipto, se decía que venía de Egipto, todo eso, pero en esencia era lo mismo, pero desapareció en Brasil. Y lo que me ha dejado fascinado es que en México esto prosegue, incluso hay una estructura muy grande en algunas de la lucha libre con estallos muy grandes y todo eso. Entonces, es muy interesante que hables de esto. Para mí, por ejemplo, y para nosotros en Brasil, me parece que el más importante es esta herencia del, de la televisión de los humorísticos, ¿no? De esto que siempre nos afecta, pero en México la presencia de la lucha libre es muy fuerte. Y una otra cosa que también me parece que está presente en vosotros es esta, esta fuerza que viene de la cultura azteca. No, no, ¿Estoy errado o, seri, o puedo decir esto? ¿O serían solo, no sería solo aztecas? Bueno. Y... Pues yo, yo mira, eh, no, para mí la cultura azteca es... Eh, eh, Mexica es sumamente importante, ¿no? O sea, si sí hay una identificación, o sea, en cuestión de, de ir hacia esas raíces, buscarlas, eh, conocer eh, el panteón eh, Mexica, ¿no? Con, con sus deidades. Eh, sí, sí, o sea, eso siempre, ¿no? Desde que fui a las pirámides de Teotihuacán y conocí a Quetzalcóatl y luego al Templo Mayor y conocí los danzantes y las danzantes eh, eh, en Templo Mayor, ¿no? Y conocí al, algunos basamentos piramidales, sí hay un clic muy fuerte en mí, ¿no? Eh, pero que no, no, no sabría explicar de qué manera sale durante la acción, ¿no? Sí, sí soy muy, mmm, acá <risa> digo muy, muy, muy, muy, muy de ataque, vamos, ¿no? Este, sí, sí. Eh, a veces empiezo con una cuestión como más poética y así, pero, pero me gana el, el, el punch, ¿no? Eh, funciono, creo que es una fuerza vital que también me identifica mucho con, con la cuestión este, mexica, azteca, no lo había pensado tanto así, pero sí he tenido esa cercanía pues desde hace pues mucho tiempo, ¿no? No sé, por lo menos la mitad de mi vida. Y creo que es, es, es fuerte como esta cuestión que también ahorita mencionabas con respecto a, en esta comparación con, con Brasil, eh, ¿no?, que, que fueron arrasados, ¿no?, los pueblos originarios. Creo que de alguna u otra manera eh, la, la, la permanencia, ¿no?, como el de de, de esta de estos grupos en México, pues hace que de alguna u otra manera eh, eh, eh, sientas eh, te sientas identificado, identificada. No sé si todo el mexicano o mexicana, ¿no?, pero sí creo que hay una fuerte carga de, de los sí. pueblos originarios, en, en el caso del centro de México, Mexica, Azteca, ¿no? Mm. Y que hacia otros lados, ¿no? En Chiapas, en, en Oaxaca, o sea, hay una fuerte presencia, y que también se presta un doble discurso, ¿no? Porque a veces, eh, eh, que en el, los mexicanos a veces, eh, no quiero generalizar, pero a veces decimos que, que honramos los pueblos originarios, pero la verdad es que a veces no lo hacemos, ¿no? A veces les explotamos, sí. O a veces realmente eh, no no no, hay, no colaboramos y no respetamos su, su, su forma de, de vida, ¿no? Hay mucho, en México hay mucho clasismo, ¿no? Hay, hay mucha mucha cuestión todavía del de quién es indio, ¿no? Entonces, hasta que no superemos eso, pues estaremos hablando de un sistema colonial, patriarcal, eh, que esperamos romper en algún momento, ¿no? Uh -huh. Eh, vamos a hablar ahora de, eh, voy a cambiar acá, eh, de una otra actividad que me interesó muchísimo en tu trabajo, que es la de pedagogía de performance, ¿no? Lo que me parece muy interesante en este caso, eh, bueno, están ahí nuevamente las máscaras y los, los chicos también con las máscaras, entonces... Mm. Esta idea de que ahora hablamos también acá de, de, de la performance de los chicos de todo eso, pero también tu, tu actividad con laboratorios y con, eh, con workshops y todo eso. Quería que hablase un poco, porque me parece que ahora es una, un momento que estás muy, eh, eh, esto está muy fuerte en tu trabajo, ¿no? Esta dimensión pedagógica. Sí, totalmente, Lucio. Mira, esto, esto me lo develó y le agradezco mucho a eh, Valentín Torrens. En ese momento, cuando Valentín Torrens saca su libro de la enseñanza de la performance, ¿no? Mm. Eh, y que hace un compendio de, pues, de, de, de muchos eh, artistas, hombres y mujeres que, que, que imparten, ¿no? o que eh, ejercen esta labor pedagógica, como bien dices. Me invita, porque yo en ese momento estaba dando un laboratorio, un, un taller para eh, enfermos mentales en un instituto psiquiátrico. Y la primera vez que yo di un laboratorio... ¡Eh, claro! La Biblia la Pedagogía de Performance, ¿no? Sí. Es, es eh. un libro fundamental. Uh, me hace mucha falta, Valentín, lo conocemos en los años 10, Después perdemos el contacto porque él ha hecho una edición en inglés que, sí. que también participo yo. Sí, eh, claro. Esto se puede, lo mismo que está acá, puedes encontrar acá. Eh, los que están asist asistir puedo pueden comprar, porque esta está muy cara hoy para encontrar. Pero esta, esta otra acá ya está más fácil se puede comprar en Amazon. en Amazon, esto es un libro esencial, sí, sí, Sí, es una belleza, ¿no? pero quería mostrar los libros de Valentín sí. que es muy importante. No, muchas gracias, porque Valentín pues, es entrañable eh, entre muchas cosas, eh, por esa, eh, en, en una primera, eh, me dijo, oye Gustavo, tú estás dando un laboratorio, le dije, sí, pero no es en el mundo del arte, estoy en, eh, en, un, en, un, eh, en un centro de salud mental eh, en, en dándola este taller, y me dijo, pues habla de esa experiencia, este... Eh, precisamente ah, recopilando sí. sí, entonces me animó y ahí yo, yo descubrí que realmente este, me gustaba la pedagogía de la performance, ¿no? entonces Valentín me lo revela invitándome a participar en su libro lo cual eh, le agradezco infinitamente de encontrarme con, con, con muchas lecturas como, como la tuya, ¿no? como de todas partes del, de, del mundo re, recopiló este, Valentín ¿no? entonces en ese momento eh, nace por mí eh, bueno de vela como este gusto sobre la pedagogía de la performance y empiezo a hacerlo de una forma eh, mucho más este continua no y así empiezo a, a llegar a, a instituciones de arte no a, a centros eh, museísticos galerías este escuelas de arte principalmente y me doy cuenta no y, y que es una labor que me ha llevado a estar aquí que que por lo menos en México no, no existe una currícula a, acerca de una licenciatura en artes performativas, no un posgrado sí. en performance, entonces eso se me hace muy triste porque realmente considero que los chicos y chicas en formación eh, puede ser una herramienta eh, discursiva sumamente potente y que ya estará en su elección, utilizarla o no, pero curiosamente, por lo menos en México así lo vivimos, las instituciones educativas del arte, de repente no todas, muy pocas, pero la mayoría se, se, se como que se encargan de borrar el performance, ¿no? Entonces hablan un poco de arte conceptual, del fluxus, ¿no? Hablan por sí, ahí sí. de algunos movimientos, pero no visibilizan el gran movimiento de performance eh, eh, que tú te das cuenta con este perforatino, ¿no? Y, y que nos damos cuenta a, al voltear a América con festivales, encuentros, mm. o que nos damos cuenta en Asia, o sea, no se visibiliza este circuito del performance art, ¿no? Solamente algunos, eh, o, o algunas piezas, son visibilizadas, entonces, eh, pues picando piedra e insistiendo, me he colado, ¿no? <ríe> en diferentes mm. ámbitos educativos, y, y al día de hoy, este cartel que mostraba ese último laboratorio que estoy dando, mm. está en el Durante, en la Universidad de Guanajuato, y me impresiona mucho eh, ver a, a jóvenes, hombres y mujeres, con esta hambre de la performance, porque el arte, o por lo menos así me lo manifiestan, las instituciones educativas terminaron siendo más puristas que el Papa, ¿no? Terminaron siendo sí, más, sí. Eh, más eh, no explores, eh, apréndete esto y ya no más, este, eh, como una especie como de, de status quo dentro de, de la... Sí, sí. De la de educación del arte, por lo menos en México la vivo mucho, y que de alguna u otra manera aprovecho estas hendiduras no como para colarme y creo que cada vez más también muchos amigos y amigas lo han hecho y no sé si sea su misma experiencia, pero yo siento que la performance hace falta en la universidad, hace falta Total. en cuestión de, de tener esta posibilidad de encontrar otras formas de hacer y decir que no sean la, la, la, las que me voy a aprender por la currícula, ¿no? sino que hacia dónde lo puedo llevar. Entonces, como dices, eh, ha sido algo muy fuerte últimamente, porque además, durante la pandemia, eh, comencé a hacer un laboratorio eh, que se llama En Busca del Yo, laboratorio de performance de manera virtual, y que también me, me flasheó y me movió la vida, porque nunca había dado un, un taller de performance este, virtual, ¿no? Entonces, en Online. la pandemia hice 10 laboratorios virtuales con gratas experiencias y con otras Qué formas también de, de, de plantear la acción, ¿no? Qué interesante. Esto, lo que dices es fantástico porque pasa lo mismo acá, ¿no? Estamos ahora en una lucha muy grande para que Empecemos nosotros también a tener, eh, ya tenemos maestrías, no que creo que también tal vez existan en, en México, por lo menos una maestría en Brasil, de una cosa que llaman acá de performances culturales, que sería una performance más antropológica. Esto ya existe en el interior de Brasil, en la Universidad de Goiás, pero aún no tenemos mucho más que esto. Eh, vengo de una experiencia, bueno, de, de un curso que no era de performance, pero de, que se de llamaba, artes de cuerpo, se llama aún existe, pero en la época que yo estaba allá y eh, otros también, estaba más presente eh, la performance, pero también es teatro, también es danza, todo eso. Entonces eh, sentimos la necesidad, incluso estamos en, eh, estoy asociado a otros profesores para para una ducha eh, y ya estoy empezando a decir esto acá, no sé si podría ya, pero estamos empezando una ducha en dirección a una idea de una de pensar la performance con una área de conocimiento, ¿no? Que es exactamente lo que dices, ¿no? Me espanta, me me deja muy sorpreso que tú digas esto porque vosotros tienen, ya hablamos de esto en, en, en mi entrevista, eh, vosotros tienen esta extraordinaria, este extraordinario archivo que es eh, exteresa, esta movida, toda, toda esta escena de performance. Entonces, esto faz, por lo menos un extranjero piensa que... Existe esto también académicamente, entonces me sorprende que aún exista esta cuestión, pero al mismo tiempo es muy interesante porque esto nos aproxima también, o sea, hay una demanda de, de performance probablemente en toda, en toda América Latina, o sea, México y América del Sur, eh, por una pedagogía de performance, ¿no, no, no piensa todo también? O sea, que se puede pensar esta pedagogía también como un gesto decolonizador, no sé si se puede decir esto. ¿no? Claro, totalmente, Lucio. Fíjate que esto que acabas de decir es bien interesante porque creo que eh, podríamos abrir, ¿no? podríamos juntarnos más de dos personas, ¿no? Que ya vemos dos y seguramente habrá más, a generar esta especie de, de, de, de, de encuentro, ¿no? Porque realmente sí. la América Latina, este, toda América estamos eh, en búsqueda, ¿no? Yo sí creo que hay una demanda acerca de la performance, ¿no? Y que a mí me sorprende porque a veces pareciera como que realmente se está... Mira, acá soy algo muy, muy curioso, incluso en, en los museos, digo, Exteresa eh, eh, yo, yo digo, fue la, la catedral performance, todavía es y se presenta performance, pero no, no con la cotidianidad que a lo mejor en, en el boom se hizo, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, están otros espacios, ¿verdad?, que también eh, se, se han mantenido, pero yo creo realmente que eh, quienes han sostenido, o así me gusta verlo, la, la escena del performance, por lo menos en México, no o sé, sea, en América Latina, son estos, estos pequeños eh, eh, eventos de performance, ¿no?, entre amigos, amigas, entre eh, armémoslo como sea, con los dientes, ¿no?, arañazos, pero encontrémonos en la performance, y sería bien increíble como encontrar eh, un, la posibilidad, ¿no?, de, de, alguna, de, de encontrar como un hilo conductor en todas esas experiencias que se recorren pues desde México hasta la Patagonia, con esfuerzo sí, sí. Este, acerca de crear encuentros, festivales del performance con, con las uñas y los dientes, ¿no? que otra vez estamos afuera, no institucionalizados, ni siquiera en el, en el, en el mundo educativo, pero que da para pensar en esta posibilidad de encuentro, ¿no? Por eso esta cuestión que tú llamas perfuratino en tu programa, pues yo la celebro porque realmente eh, creo que, que, que, no sé, me gusta decir deberíamos, pero no lo sé si es la palabra juntarnos, hacer un junte virtual sí. o, o de alguna manera, porque son muchas experiencias a lo largo de esta América extendida, ¿no? Pero todos son igual de importantes porque han hecho posible eh, la posibilidad de, de sustentar, de, de sostener el performance en cada lugar, en Guatemala, en Costa Rica, en Honduras, sí. ¿no? En, en, en Chile, en Argentina, en Brasil. Y creo que falta como ese junte también que a veces... Creo que lo hacía el hemisférico, pero también quiero decir, sin, sin, sin la cuestión de, de, de, de, de quitarle su gran valor, también lo hacía desde una visión también de newyorkina, pues, ¿no? Lo cual sí, no, sí, no, no está claro. mal, pues, pero sí es, sí es necesario mencionarla, porque ¿qué pasaría si, si hacemos esto, ¿no? A, a, con la visión latinoamericana, con los problemas y los sucesos, eh, porque pasaba algo, no sé si recuerdas en Bogotá, que algunos de los cuestionamientos que hacía la misma gente de Bogotá era por qué no había más artistas ¿no? locales, por qué no se abría más a las discusiones planteadas por el propio país sede, uh -huh. ¿no? Entonces, a mí me gustaría imaginar como eso, ¿no? Como un hemisférico totalmente latino, ¿no? en el que pudiéramos encontrar y visibilizar todos estos juntes que, pues, ¿qué hacemos? Pues claro, porque estamos ya empezando la idea de esto, se pueden eh, hacer cosas. Me acuerdo incluso que uno de los temas de la discusión, que fue una, fue una, una mesa redonda que se sucedió a la performance de Tania, que por sinal final también es latinoamericana, porque viene de Cuba, eh, eh, era la cuestión de que eh, escuché muchos jóvenes diciendo veniste acá a Colombia con tus dólares eh, eh, compraste la droga mm. que es el drama de nosotros entonces había tantas cosas implicadas en esta para nosotros por ejemplo de Brasil que también asistimos a todo ese proceso pero de un referencial como consumidores, pero no productores de, de la droga, y todas las implicaciones, lo que era la vida de las personas. Bueno, claro que Tania también quería poner estas claro. cuestiones, estaba, se quedó, te acuerdas, se quedó muy nervosa y toda la situación, pero fue esta, fue una asamblea en realidad, esta, este, la sesión más concurrida del, del Congreso, ¿no? pero ahí estaban todas las cuestiones, porque también estaba la cuestión de los curadores, la uh -huh. cuestión del propio hemisférico, que venía Diana Taylor y preguntaba, a Diana Taylor, ¿tú sabías si era coca de verdad? Y Diana uh -huh. Taylor dijo, dijo, no sabía, pero eh, también nos quedamos un poco confusos porque cómo no sabía todo eso. Entonces, había tantas cosas incluidas en, en esta situación que, fuera, que fue extremadamente compleja, ¿no? Entonces, ahí, allí, ya en 2009, tuvo una fuerte impresión a nosotros, porque fíjate que nosotros en 2009 aún estábamos intentando explicar a nuestros estudiantes lo que significaba una un lenguaje de la performance. Claro. Creo que esto fue el más fuerte. Mm. Y quería también te preguntar sobre esto, el lenguaje de la performance. Porque me volví y yo en y Naira, que estaba conmigo eh, también, y que también eh, en verdad la pionera de estos estudios de pedagogía de performance en Brasil, Naira Siotchi. Eh, nosotros hablábamos uno al otro, hay mucho más do que artistas visuales, o artistas teatrales dedicados a performance. Hay en verdad una producción, y vimos esto en los artistas incluso de Colombia, pero no, no solamente de, de Colombia, hay una producción del lenguaje de performance, o sea, artistas que son artistas del performance, que ya no son más... Bueno, había otros que venían del design, o de ingeniería, uh -huh. o de muchas otras cosas, pero todos estaban allí eh, unidos por esta idea de algo que ya no necesitaba ni siquiera de galería, ni de teatro, ni de palco, ni de luces, eh, lo que es exactamente lo que pasa, por ejemplo, con la performance callejera. ¿Cómo tú ves esta cuestión de la, del lenguaje de performance? Pues mira, eh, yo lo veo eh, necesario, ¿no? Es decir, ne, ne, hace falta eh, performance. Yo creo que eh, el, el lenguaje de la performance eh, tiene su, su, su propio... Eh, yo, yo hay algo que, que, que menciono en los laboratorios y que a mí me gusta expresar esta cuestión del de lenguaje, ¿no? Es decir, eh, eh, por lo, siempre hemos sido doctrinados en la estructura, eh, inicio nudo desenlace, ¿no? Que es una estructura sí, sí. Como, como más teatral, como, como que los hábitos de consumo incluso nos llevan a pensar en eso, ¿no? Si hay algo que puedo pagar, es, es algo que lleva un comienzo, un desenlace. Y yo creo que sí. realmente el lenguaje de la performance es hacer añicos, ¿no? Que, que, que esté el nudo enfrente, el nudo atrás, el nudo en medio, que no haya nudo, no, que no haya desenlace, que no haya moralina, que no haya eh, eh, esta posibilidad de, de, de, de, un, eh, de un mensaje unívoco, ¿no? Y, y creo uh -huh. que eh, este lenguaje de, de, de, de la performance debe ser, como creo que es, ¿no? Polisémico, pero en esta polisemia también entramos a esta posibilidad de no, de no entrar en los hábitos de consumo, ¿no? Porque realmente yo conozco mucha gente que quisiera hacer performance, pero se dedica a otras artes porque ellos, o esas otras... Eh, disciplinas tienen esta cuestión de ¿cuánto dura, un, perform cuánto dura una, un performance? No, pues no sé, depende del artista. ¿Cuánto dura una hora de teatro? Pues una mm. hora, 45 minutos, una hora, 20. ¿Cuánto dura una película? Una hora, 20. Es decir, los mm. hábitos del consumo de la, de, de, del arte están muy capitalizados, ¿no? De manera sí, que claro. la performance en esta posibilidad, ¿no? Incluso pasaba cuando te decían ¿cuánto va a durar tu acción? Pues no, lo que tenga que durar, no lo sé, ¿no? Tal vez traigo para 30 minutos, para 20, pero, pero puede ser más. Y creo que esa antiestructura, ¿no? A, a, que, que, que es parte del lenguaje performativo, ¿no? Y si no... Sí, se, es como, manera, como si fuera pues, una sí. línea de fuga, ¿no? De, que, se, que te permite fluir de todos la, los enlaces que se ponen y todas las exigencias que se ponen, eh, bueno, en el, la dimensión del espectáculo, como es eh, la comercialización de la, del arte. Bueno, esto tiene que ver con la revolución industrial y con toda la construcción que se ha hecho en torno de, de la profesionalización, ¿no? Que es una idea que ahora está como que eh, muchas veces tenemos que hablar entre comillas porque... Eh, quién es el profesional en esta situación, incluso ahora que más somos explorados como por profesionales, que trabajamos eh, eh, sin, sin presupuesto, que hacemos las cosas, como des, eh, esto es, un, es una ambigüedad que también pienso muy importante para la performance, porque al mismo tiempo la performance tiene un grande peligro de se tornar un... un su instituto de entretenimiento que todavía también hace del artista algo eh, que se puede tratar de todas las formas peores posibles. ¿no? Hablo incluso de las circunstancias ahora con la pandemia y todo eso. ¿No? Claro, Lucio, y aquí me hiciste pensar como en esta precarización del artista de la performance, ¿no? Es decir, sí, sí. como estos andamiajes que acabas de mencionar, ¿no? Más esta pandemia, más... Eh, es decir, eh, pareciera que no hay otra forma de hacer performance más que de la cuestión autogestiva, eh, con uñas y, y, y dientes, sí, sí. repito, ¿no? Y eso también, de, de cierta manera, eh, suele ser triste eh, eh, en muchos momentos en los cuales pues también necesitas una remuneración, ¿no? O que por lo menos el, el, el ámbito cultural y artístico contemple, ¿no? Una remuneración para el artista de performance, ¿no? Entonces creo que eh, eh, también hay, hay, hay como estos temas en los cuales, eh, no sé si también es una, una, tetra, una treta, ¿no? De, del, mismo, del mismo sistema, ¿no? Para precarizar sí, sí. a los artistas de manera que ya no existan, sobre todo en la performance, porque... Pues, ¿cuántos años lleva queriendo desaparecer y no lo ha hecho, no? Por, por muchas personas como tú y como muchos amigos y amigas que tenemos en común, que mm. siguen haciendo esto desde una plataforma en Internet, que lo siguen haciendo desde una llamada telefónica o un encuentro este, autos, autosustentado con, con nuestro dinero, no? Pero yo creo, Lucio, que, que son necesarios, porque si no, de otra manera, no sé, quiero pensar que a lo mejor... Estaría muy, muy desperdigado la performance. A mí me da mucho gusto ver sí. que, que hay muchos esfuerzos. Sí, esto es como eh, tomando la idea de performancear o morir. En este caso, la performance es lo que no muere jamás. claro sigue viviendo siempre. Claro. ¿no? Esto es una cosa que siempre me sorprendió. Creo que ya escribí unas cosas sobre esto. Porque incluso con el nombre, ¿no? vea que... Hay tantas uh, sugestiones de cambiar el nombre para acción, para esto, para aquello. Hay unos artistas en Brasil que también sugieren otros nombres, pero por más que haya, uh, que tengan, que, que se ponen nuevos nombres, y, y el nombre performance es más fuerte. Porque tal vez no sea solo el nombre, pero todo lo que trae consigo este nombre que es una posibilidad, ¿no? esta idea de posibilidad. Y creo que también para, eh, volviendo a la pedagogía, es también importante para la propia pedagogía, como claro. habla Naira, incluso del profesor performance, o sea, de, del carácter eh, eh, transformador de la pedagogía por, por parte de la performance, ¿no piensas también? Claro. Claro, y, y, y esta posibilidad de la pedagogía, yo creo que también va sustentando, o por lo menos hilando, la posibilidad de permanencia, justo como que dices, ¿no? creo que la pedagogía es un gran bastión de, del performance, arte, acción, o, o el, no, acciones performativas, o como le queramos llamar, o le, o le han llamado, para seguir, ¿no? y, y creo que mientras eh, haya un taller, un laboratorio, en, en algún sitio, creo que es un fuerte bastión para seguir sustentando la posibilidad de, de, de la performance, ¿no? Porque realmente, eh, acá me decían, por ejemplo, ¿cuántos, cuántos esperas en tu laboratorio? Me dice, me dice, mira, la experiencia dice que van a ser 10 o 15 y vamos a terminar 7 o 5, ¿no? Pero esos cinco o siete hombres o mujeres que están ahí van a ser otros cinco o siete, otros cinco, siete, otros cinco, siete. Otro cinco, sí, siete. Sí, sí. Y realmente la labor pedagógica se convierte en un acto de resistencia, ¿no? Eh, sí, sí. Así me gusta verlo, y también por, por eso me gusta la pedagogía, ¿no? Porque creo que de alguna u otra manera eh, también esto para mí es muy, muy interesante la pedagogía, no creo en el adoctrinamiento, de, en la cuestión de decir, debes de hacer un performance así o asá, sino es solamente así, sí, sí. presentar, ¿no? porque si no intentamos hacer legiones, no clones, no mm. de, y creo que, que la, la pedagogía, ahí sí me gusta hablar de esta ética pedagógica en la cuestión, te presento la herramienta desde mi expertise, pero no te pido ni te exijo que hagas lo que yo, o lo hagas lo que yo o que hagas lo de sete Y creo que es bien interesante encontrar esa firma, esa autoría, ¿no? e -e ese estilo, ¿no? que, que puede ser tan diverso. ¿no? Tú mencionabas a, a Richard Martel, ¿no? con el RAP, sí. y él, él siempre menciona esta frase, pero me encanta, porque es, hay tantos tipos de performance como artistas de performance haya. ¿no? Y eso sí, creo sí. que es, es fundamental para creer en esta diversidad y tampoco eh, en casquetarnos en todo tiene que ser de alguna manera, ¿no? Que también es un acto sí. de resistencia, creo. Sí, claro. Eh, también hago yo una cita de Richard Schechner. Ninguno está eh, preparado para hacer, para profesar la performance, porque en este momento que estamos hablando ahora pueden estar empezando performances que ni siquiera imaginamos. ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo hay esta cosa de performance que es extraordinaria también y que es muy difícil de ser comprendida en el aprendizado tradicional, en la pedagogía tradicional, que es no hay una regla única, hay muchas claro. posibilidades, estas posibilidades pueden ser, son todas posibles, no hay el cierto, no hay el equivocado, hay al mismo tiempo una cosa que puede ser, bueno, comercial se puede decir así, pero en el momento siguiente viene un otro que hace una cosa que eh, sale totalmente de esta dimensión comercial, entonces siempre y al mismo tiempo hay siempre lo previsible, porque sabemos nosotros que cuando vamos a los festivales, ya sabemos nosotros que tenemos experiencia de eso, ya sabemos lo que vamos a ver que claro. ya tenemos nuestras propias estrategias. Hay cosas, por ejemplo, que me preguntaron a vez, ¿tú te quedas asistiendo a un, a, un, a un artista que hace, por ejemplo, como tenía en, en Quebec, la artista china, que se quedaba mirando un incenso que quemaba hasta el fin? Yo no, uh -huh. no me quedo todo el tiempo asistiendo a eso, porque sé lo que va a pasar, uh -huh. y no cambia, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, nosotros tenemos también esta, la percepción de uh -huh. lo que puede cambiar, lo que es interesante, lo que no es. Y siempre salimos de los festivales con aquellos artistas que más nos impresionaron, que nunca son los mismos que los otros, ¿no? porque las <risa> sí. opiniones también son diferentes. Entonces, eh, es, eh, hay siempre también un padrón. Por eso que se puede en enseñar la performance, enseñar no en el sentido tradicional de enseñanza, pero en el sentido contemporáneo, ¿no? Como el, como dijo Hansier, el maestre, que también es un aprendiz, que, que sí. hace el aprendizado en la medida que hace. Creo que esto es que, lo que estás haciendo con tus uh, workshops también, con tus cursos también, ¿no? Con tus sí. laboratorios. Y, y ahorita me dejas pensando en dos cosas, Lucio. La primera es esta pregunta que a veces nos hace, ¿no? De realmente se puede enseñar el performance, ¿no? O la atracción, uh -huh. que un poco lo contestas ahorita con esto que dices, ¿no? Uh -huh. Y la otra es, ¿qué importante es esos festivales y encuentros como pedagogía de la performance, ¿no? Como, como, sí, sí. Como, como para aquellos o aquellas que a lo mejor es su primer encuentro con, con, con el arte de acción, ¿no? Y, y ver eh, y tener la posibilidad de, de ver artistas, hombres y mujeres creando en vivo, en live, creo que eso es sumamente importante también, habla de una pedagogía, para mí es algo por lo cual el performanciar o morir también disfruto, ¿no? Porque el verles uh -huh. eh, a ustedes accionando. Es, es sumamente grato, aprendo, disfruto, y, y, y creo y me gusta pensar que la demás gente que, que, que, que, que acude eh, se llevará esa posibilidad también, ¿no? Que, que, que es parte de esta pedagogía, ¿no? Es decir, los, los encuentros, los festivales, como, como parte de, de esta pedagogía de la performance también, muy importante y necesaria, creo yo, que ahora será en streaming o será en diferido, en, en, en, en virtual pero que permanezca, que permanezca esa posibilidad de encuentro. Bueno, nosotros tenemos las herramientas ahora del virtual, podemos hacer este, estos encuentros, entonces ya está empezando ahora, ya estamos firmando una, una, un apunte, un compromiso desde luego de hacer un, un programa de esto. Eh, eh, ya no puedo decir más, pero en, en, en breve ya tenemos, ya eh, eh, por, por lo menos acá en Brasil, vamos a empezar algo en esta dirección. Que bien. bien, muchas gracias por, tu, por esta charla. Tenemos que terminar, pero me, me, me quedó muy bien porque son, descubro que. Tengo un hermano en, en México que piensa exacto como yo. Y no es porque piensa exacto que no es un gesto de narcisismo, sino que no. es muy bueno cuando encontramos personas que, que vibran en la misma es frecuencia bien. que nosotros. Entonces, esto es muy bueno. No. Gracias muchísimo. Te, te peso que te quedes ahí para que terminemos. Eh, después ahí aún hablamos un poco más. A vosotros... No. A vocês que estão assistindo, a, a, a vocês que estão assistindo, muito obrigado por assistir até agora, nessa tarde de quinta-feira. né Nós estamos em gravando, em registro, porque tinha o problema do horário. Então, estamos em en jueves, na quinta-feira, às três da tarde. Eh, Agradeço a todos. Agradeço a todos que estão assistindo. Agradeço ao Gustavo né, é, pela presença é, dessa conversa tão amigável e tão interessante. E convido vocês para comparecerem novamente no mês que vem, né, no mês de, de abril, com mais um perfolatino. Né? El último jueves, né, ou el penúltimo, talvez do mês às 15 horas, não, por ele canal Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Falando em português, muito obrigado, Gustavo. Falando em espanhol, graças muitíssimo. E graças a todos. luego. Tchau. Tchau.